El fútbol uruguayo siempre se caracterizó por ser un fútbol de garra, de huevos y de siempre competir contra los mejores del mundo. Tal es así que en los primeros años del fútbol profesional el fútbol uruguayo a nivel selecciones fue campeón de todos, fue uno de los máximos referentes y a nivel clubes también fue muy importante en los primeros años a nivel competencias internacionales. Cabe destacar que Peñarol y Nacional fueron de los más grandes ganadores históricamente de la Copa Libertadores de América. Ahora, ¿qué pasó? con esos años de gloria del fútbol uruguayo? ¿Qué pasó con esos años de gloria precisamente de Nacional y Peñarol? ¿Por qué ya no compiten más hace tantos años? Bueno, podemos hablar de algunos años muy muy buenos que fueron los años 80 para el fútbol uruguayo. Después de esos años de gloria dejaron de competir cada vez menos a tal punto que vemos que en la última década prácticamente no tiene peso internacional ninguno de los clubes uruguayos y obviamente en este video me voy a centrar en los dos más grandes que son Nacional y Peñarol, pero también vamos a tocar algunos de los otros casos. Quiero que escuchen estos números de las últimas competiciones que realmente son alarmantes del fútbol uruguayo. Hace más de 30 años que un equipo uruguayo no sale campeón de la Copa Libertadores. Lo más destacado en este tiempo que estamos hablando fueron tres semifinales y una final perdida. Danubio en el 89, Nacional en el 2009 y Defensor Sporting en el 2014 llegaron a semifinales y la perdieron. Y después el que más lejos llegó fue Peñarol en aquella final histórica y gloriosa que se jugó contra el Santo de Neymar en el 2011. Bueno, tengo que hacer un paréntesis en esa final porque creo que fue una de las finales más importantes de la Copa Libertadores de los últimos años sin dudas. El marco fue impresionante, el Santo de Neymar enfrente, Peñarol que tenía un equipazo, hermoso realmente. Pero si entramos a lo que es el país y la historia que tiene el país a nivel de equipos, el fútbol uruguayo realmente está dejando mucho que desear. Estos resultados que veíamos. Eran muy pobres O sea, estamos hablando que ni siquiera llegaron lejos Solamente podemos hablar de un finalista Y que ni siquiera la ganó Pero la realidad es que esos números son realmente muy bajos Si vemos esa época de gloria de los 80 ¿Y cómo siguió? Estamos hablando que cayó de una manera abismal Para que se den una idea El fútbol uruguayo ha ganado muchos títulos Se ubica tercero en el podio De los máximos ganadores ¿sí? El primero actualmente en Copa Libertadores es Argentina Le sigue Brasil Que en cualquier momento lo va a pasar a Argentina en este presente Y Uruguay está tercero y en algunos años supo posicionarse inclusive más arriba pero vean algo, después de esa final que pierde Peñarol cómo fueron inclusive empeorando más estos resultados negativos para el fútbol uruguayo en las últimas ediciones Peñarol que es el equipo que cuenta con 5 libertadores que queda tercero en el podio histórico atrás de Independiente y Boca participó 8 de 10 de los últimos 10 participaciones ¿sí? o sea es decir que en 2 se quedó afuera podemos decir que ese no es un número tan preocupante pero veamos cómo quedó en las competiciones que jugó quedó afuera en todas las fase de grupo que jugó, o sea de las 10 participaciones que pudo haber tenido solamente entró en 8 y de esas 8 en las 8 se quedó en fase de grupos, es preocupante por el otro lado nacional que es el máximo rival de Peñarol y que tiene 3 títulos de Copa Libertadores jugó 9 veces de estas 10 que estamos mencionando, de estas 10 participaciones en 9 entró, solamente en 5 avanzó a fase de grupos y que lo más lejos que llegó fue en cuarto de final, mientras que las otras cuatro veces cayó en la fase de grupos. Estos números son preocupantes, imagínense lo que le queda al resto de los equipos uruguayos, imagínense a un Danubio, a un Defensor Sporting, a un City Torque justamente con la camiseta que tengo puesta y demás equipos que pueden quedar el fútbol uruguayo realmente se han quedado muy lejos y la diferencia entre países como Brasil y por consiguiente Argentina con el fútbol uruguayo es ya enorme. Ya directamente los equipos argentinos o brasileros cuando van a jugar Uruguay no tienen tanto miedo, tanta preocupación como pasaba años anteriores. A tal punto que sí llegaron muy lejos en instancia de Copa Sudamericana, los equipos uruguayos, pero hay que mencionar esto: la Copa Sudamericana es una copa mucho menor a lo que es la Copa Libertadores. No tiene los mismos ingresos, no tiene las mismas ventas, no tiene los mismos números de audiencia la copa sudamericana se ve muchísimo menos que la copa libertadores y también no tiene el mismo peso si bien no es para desmerecer esta copa es inferior en comparación a lo que es la principal liga que es copa libertadores que inclusive la supo ganar, a qué voy con este punto, que Uruguay la supo ganar, fue muy grande gente fue un país muy grande internacionalmente, que hoy en día da pena podríamos decir, ver cómo compiten como era en comparación a años atrás, acá atrás tengo también la camiseta del bolso podría tener alguna peñarol pero no me regalaron ninguna así que si me regalan una también la pongo acá no me puté por tener esta sola pero yo creo que hay muchos puntos que nos podemos centrar de a qué se debe esta debacle del fútbol uruguayo que se fue dando año tras año voy a tocar tres puntos que creo son los principales lo voy a tocar en desorden no es uno más que otro creo que los tres son los más importantes y el primero que quiero mencionar es la salida de jugadores sobre todo la salida temprana de jugadores los equipos uruguayos apenas sacan un jugador bueno ya tratan de comercializar es común ver en medio de comunicación viendo cómo representantes de jugadores tratan de ubicarlo siempre en distintos equipos ya sea Brasil, Uruguay o también en Europa. Directamente parece que los clubes no tienen el peso y ya los empresarios o los representantes son dueños de los pases y ya apenas hacen una buena temporada buscan venderlo afuera para hacer guita. Esto es un grave problema. ¿Los representantes está bien o está mal que tengan el pase de los jugadores? Ese es para otro video, pero lo que vamos que los clubes no tienen el peso como si sí pasa en otros países prácticamente los representantes son los dueños de los jugadores y no es así por el caso de los clubes hay muchos clubes que tienen hasta inclusive de jugadores muy buenos un pase más chico un porcentaje más chico del pase se lo compraron directamente los representantes esos pases a los jugadores cuando eran pibes y esto que significa que si los jóvenes apenas tienen una buena temporada los querés ubicar afuera vas a tener equipos mucho menos competitivos y por el contrario te van a quedar figuras ya veteranas que quizás están de vuelta de grandes líderes europeas y demás y que van a jugar por el amor a la camiseta o el amor al país y te quedan equipos mucho más desvalorizados que eran antes. Es normal ver jugadores uruguayos jugando en argentina o en brasil que son realmente muy muy buenos y uno se pregunta por qué no están triunfando por ejemplo directamente en uruguay por qué directamente no hacen el paso a europa con esta modernidad que hoy en día ya no necesitas tener más vidriera para salir a europa hoy en día con el scouting con todas las tecnologías que hay ya directamente un equipo de europa o los equipos más potentes del mundo con la tecnología ya pueden saber qué equipo qué jugadores mejor que otro no necesitan tener que pasar a otra liga para poderse poner a la altura de un equipo europeo después fíjense este dato en Uruguay hay entre 600 y 700 jugadores profesionales mientras que hay más de 800 jugadores uruguayos profesionales que están jugando fuera de Uruguay o sea hay muchísimos más jugadores uruguayos fuera de Uruguay que en Uruguay mismo este también es otro dato para entender un poco por qué los jugadores uruguayos a veces prefieren jugar afuera y no triunfar en sus propias ligas, lo cual hace bajar muchísimo la calidad de juego de esos equipos y obviamente de la liga otro punto importante son las crisis económicas y en este caso no voy a hablar de crisis económicas del país, sino todo lo contrario Uruguay en la región es uno de los países que mejor se ha sostenido a nivel económico, pero no pasa lo mismo con los clubes, para que se den una idea el presupuesto que tiene un Nacional y Peñarol para darle un porcentaje, más o menos un 20% de lo que puede ser un presupuesto de un equipo como River o como Boca, ni hablar de equipo brasileño la diferencia es abismal. Obviamente tener sus presupuestos más bajos significa que podés contratar jugadores de menor categoría por una cuestión lógica. Por eso es normal ver jugadores como Beatri o como Gigliotti que en la liga argentina serían jugadores buenos pero no serían estrellas. No es normal ver una estrella del fútbol argentino jugando en el fútbol uruguayo. Llegan jugadores medianos a medianos buenos, más de eso no. Pero sí podemos ver lo contrario de la liga uruguaya hacia la liga argentina. vemos como figuras del fútbol uruguayo terminan jugando en Argentina. Y otro punto también muy importante importantes son las malas administraciones. Esto es moneda corriente en toda Latinoamérica, hasta inclusive podemos entrar a debatir esto a nivel mundial. Las malas administraciones pasan en muchos ámbitos y con esto vamos también a hablar de corrupción, de presidentes o de dirigentes que se quedan con el bol en el bolsillo lleno con toda la plata que venden de los jugadores. Era normal ver años anteriores también cómo se hacían triangulaciones entre equipos uruguayos y equipos eh, europeos para justamente liberar impuestos de ligas como es la Argentina, que era mucho impuesto a la liga argentina a la venta de jugadores y antes era normal ver esas triangulaciones. También en cuanto a malas administraciones hablamos de lo que son los derechos de televisación. Podemos hablar que los derechos de televisación de la empresa Tenfield fueron derechos que dejaron más pérdidas que ganancias. También a las malas administraciones hay que agregarle esto que hablaba antes de los representantes, de representantes o empresarios que a veces solamente por hacer plata, plata, plata, entran en esa vorágine y terminan eligiendo destinos malos para los jugadores uruguayos y lejos justamente de esa liga. Y también tenemos que hablar de malas administraciones y escándalos como pasa en todos lados, hasta inclusive con el presidente de la federación. Hablamos de Wilmar Valdés, que tuvo que renunciar al cargo luego que se dieran a conocer algunos audios que lo comprometían con corrupción. El panorama a corto plazo de los equipos uruguayos es muy desalentador y para mí la brecha va a ser inclusive mucho más grande con el paso del tiempo si no se ponen las pilas los dirigentes del fútbol uruguayo. Amigos, se terminó el video. quiero ver sus comentarios, dejen su like y también lo dejo con más videos del canal. Vemos Fútbol, pasen a verlos.